Vamos a dar la bienvenida a... A ver, están con nosotros desde New Jersey, Marcelo, Sisibel de Perú, este, Giovanni, desde... ¿Dónde Giovanni? Pensilvania está, Nimia, eh, Orlando de Piura, también está Antonio Calzado de Florida, y también está, este, dijimos, Giovanni, ¿no es cierto? Giovanni nos saluda desde, eh, desde Perú, bienvenido. Roselín desde New Jersey... Yurico desde Argentina. Qué bueno tener todos los países con nosotros hoy. Judelka desde New York. New York, qué hermoso New York. Marcelo desde New York, un saludo para ti también. Aquí desde Perú, desde la capital de aquí de la ciudad de Lima, para todos ustedes. Estamos muy contentos de tenerlos con nosotros esta noche. Y tratando de ser lo más puntuales posibles, vamos a comenzar nuestra conferencia. Los invitamos a los que deseen prender sus cámaras porque van a ser grabados y van a estar allí presentes en nuestra capacitación el día de hoy. Y mejor si tenemos las cámaras prendidas, así podemos mirarnos un poco. Y también el expositor tiene el privilegio de poder ver sus rostros y pues las expresiones. Telepáticamente ¿Tú? se van comunicando los unos con los otros. Así que... Falto, falto México? esta México! Bienvenido Enrique, gusto de saludarte desde... Sí. Tú estás en Atenas me parece. No, mentira. Tú estás en... En México. En México. En México. México, muy bien. Bienvenido, ah, en, bienvenido. En Sonora, México. Sonora, México. Bienvenido Sonora, ahí cerca de la frontera. Yurico, a ver, prende tu cámara, Yurico. Un saludo hasta Argentina, un abrazo para ti. Estamos muy contentos de verte esta noche con nosotros. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos, como siempre, a nuestro programa de los miércoles de la, por la noche, nuestro programa de eh, la Escuela de Líderes. Vamos esta noche a comenzar con nuestra presentación y esperamos que cada uno de ustedes pueda tomar nota y también eh, si desea lo puede compartir también en nos eh, lo vamos a tener en nuestro canal en YouTube. Así que vamos a comenzar nuestra presentación de esta noche con cada uno de ustedes, esperando que la presentación de esta noche nos ayude pues a desarrollar aquellos temas que tanto nos interesan respecto a la motivación. Quiero entonces eh, que cada uno de ustedes, si tiene todavía un amigo que invitar, hágalo ahora porque este es el momento para comenzar nuestra conferencia. Mi nombre es Boris Darmon, estamos muy contentos de tenerlo esta noche nuevamente en nuestra Escuela de Liderazgo y por supuesto gozosos de compartir con ustedes esta capacitación. Estamos en la serie número 3 de nuestra Escuela de Liderazgo con el tema número 2 del de título La motivación y su importancia en el logro de metas. Hoy vamos a hablar acerca de cómo motivar. Estamos trabajando en tres diferentes temas porque en diferentes sesiones, porque es muy largo, incluso el de hoy es un poquitito largo y es importante que ustedes tomen en cuenta algunos puntos que son sumamente importantes porque ahora estamos hablando del cómo. Ya hemos hablado un poco de qué es la motivación y su importancia en el liderazgo. Hoy vamos a hablar un poco más acerca del cómo, que es sumamente importante para todos ustedes y para nosotros. Así que los invitamos a tomar notas si ustedes lo desean. En primer lugar, tenemos que desarrollar un poco algunos aprendizajes previos que son importantísimos cuando nosotros hablamos de motivación. La mayoría de nosotros queremos motivar a las personas, pero muchas veces no sabemos cómo motivar a las personas. Y allí nuestro gran dilema, porque cuando nosotros no sabemos cómo motivar a las personas, tenemos un problema mayor. ¿Por qué? Porque finalmente, no conociendo a las personas, no sabemos cómo trabajar con ellas. Entonces, es muy importante saber cómo motivar. Para eso necesitamos entender un poco las percepciones de las personas. Las personas se mueven por lo que perciben. Generalmente, eso es lo que sucede en las personas, que se mueven en función a lo que perciben. Si yo miro un rostro alegre en función de esa alegría que puedo ver, yo puedo entender que la persona está feliz. Pero no necesariamente la sonrisa puede ser un acto de felicidad. La percepción es clave. La persona se motiva generalmente por aquellas cosas que son buenas, que considera buenas para sí mismo. Las necesidades y la percepción que tienen de ellas mismas también pueden motivarlos a hacer cosas. Por ejemplo, una persona que tiene hambre sale a trabajar, se siente motivada a ir a trabajar o tiene necesidad de pagar la renta, por ejemplo, es un acto de motivación en función de una necesidad. Lo que es difícil eh, para algunos también a veces es motivación. Por ejemplo, un caso de una persona que... Por ejemplo, en el caso mío que yo fui a los Estados Unidos, yo, mi, mi habilidad es hablar, dar conferencias. Daba conferencias como parte de mi vida en los Estados Unidos, pero quizás no me gustaba mucho el trabajo duro de la construcción. Pero me asilé en la construcción, encontré un, encontré un nicho de trabajo allí y pues lo difícil se convirtió en mí un reto y ese reto se convirtió en una oportunidad de motivación. Lo malo muchas veces atemoriza. Eh, en cuanto no tenga información de cómo resolverlo, cuando usted presenta un proyecto y de repente es demasiado apabullante o grande, la persona puede asustarse, sentir miedo y no acompañarlo en el proyecto para el logro de sus metas. Primero, el primer método, método del cómo nosotros podemos motivar. No te olvides que estamos en el cómo. Estamos llevamos al punto. Este material no es un material mío, es un material que yo he adaptado para nuestra conferencia de esta noche. Es, ha sido preparado o co co-escrito por Cine axel Axelrod y adaptado por este servidor para nuestra conferencia. El método uno es, adáptate a las necesidades y percepciones de la persona. Sumamente importante para que tú puedas motivar. Si tienes un niño en tu casa y el niño no entiende tus palabras o tus gestos o tus rabias o tus, o tus gritos o tus palabras suaves, tienes que adaptarte a la condición del niño para poder eh, poder motivarlo. Entonces, adáptate a las necesidades de tu equipo. Si tú tienes personas que piensan un poco lento, que actúan en forma un poco más pausada, o personas que actúan muy rápido, hay personas que son muy explosivas en tu equipo, también tienes que pensar en adaptarte a, a ellos para poder motivarlos. Como todo sucede en el conocimiento de la persona humana, es importante como punto número uno para adaptarte a las necesidades de tu equipo, y para poder motivarlo, es que conozcas a la persona. Observa. Escúchalo. Líder, escúchame bien. Dios el Creador te dio una boca para hablar y dos oídos para escuchar más. Una boca para hablar menos. Es importante que tú entiendas que no hay un enfoque único para motivar a las personas. Es importante que entiendas eso, que si tú motivas a Juan de una manera, a María de otra manera... Eso es lo correcto, porque si tú motivas a los dos de la misma manera, estás equivocado. Tienes que acercarte lo más posible al conocimiento de cada persona. Tienes que ser un expedito en el conocimiento de las personas. No asumas que una persona es perezosa si no parece estar motivada por buscar trabajo. Piensa en las cosas que atraviesa en su vida, en su mente. Escúchala para detectar señales de cómo percibe la situación en la que está pasando. Muchos de nosotros le hemos invitado a una persona a vender productos. Entra a vender productos, no te preocupes, yo te voy a pagar los productos iniciales. Después la persona no hace nada. Ah, esta gente no quiere prosperar. No es que no quiere prosperar, lo que pasa es que tú le has dado una motivación que de repente no, no tiene el interés necesario o, o, o suficiente para poder comenzar un proyecto. Entonces tú le has dado una solución económica al problema, pero no le has dado la motivación adecuada en función de de cómo él percibe ese negocio como una potencialidad. Yo conozco personas, por ejemplo, acá en el Perú se usa mucho el famoso motocar. Es una moto con dos llantas atrás que lleva dos o tres pasajeros en la parte trasera. Entonces, las personas prefieren trabajar por un sol, por un sol, aproximadamente un tercio de dólar, perdón, un cuarto de dólar, prefieren trabajar todo el día corriendo 12 horas, y no hacerse un préstamo de dinero para comenzar un negocito pequeño para vender algún producto, por ejemplo. ¿no? Entonces es importante que tú conozcas a las personas cuáles son sus perspectivas. Si tú quieres motivar a alguien y no lo conoces, no vas a lograr todo lo que quisieras. Determina cómo las personas priorizan sus valores. Hay mucha gente que ha estado acostumbrada a tener un trabajo y que le paguen por su trabajo. Hay gente que está dispuesta a poner su talento al servicio de otros, no de sí mismos. Muchos de ellos quieren que tú los contrates. Una vez hice una presentación, o sea, una invitación en el Facebook y dije, estoy buscando personas que deseen tener éxito, que deseen trabajar la mitad de lo que trabajan y ganar el doble de lo que ganan ahora como empleados. Me escribieron más o menos 120 personas. Contacté por lo menos a 40 de ellos. De los 40, 39 me dijeron cuánto era el sueldo que yo les iba a pagar. O sea, todas las personas estaban esperando un empleo y el empleo se trabaja ocho horas. Ellos estaban dispuestos a trabajar 10 horas, pero con el sueldo mínimo que paga a un empleado, un empleador. O sea, no tenían ellos como prioridad de valor utilizar su talento para producir para sí mismo. Incluso hay personas que, trabajan, que prefieren trabajar como empleado toda su vida y no hacer algo que hacen lo mismo en la empresa. Por ejemplo, una señorita... Era jefe de ventas, tenía 240 personas a su cargo por la empresa y ganaba solamente un 1.5% de las ventas que hacía todo su equipo en la empresa. Pero su sueldo era más o menos 250 dólares. ¿Cuánto lograba al mes? Como 500 dólares. ¿Trabajando cuántas horas? Con 200 y tantas personas. El peso del trabajo, el trabajo de coordinación que ella hacía era fenomenal, pero el sueldo no era suficiente. ¿Qué significa eso? Que su priorización de valor estaba en función de lo que el jefe le pagaba, no importando cuánto ella trabajaba. Para mí, mi priorización es utilizar lo menos posible de mi tiempo para tener un, el privilegio de poder dar una conferencia gratuita, como lo hago aquí, como lo hago muchas veces, pero tener el mínimo tiempo posible para producir lo suficiente para vivir. Ahora, eso se llaman motivaciones extrínsecas e intrínsecas. Las extrínsecas son, están relacionadas con cosas, con, con cosas externas que tú le das, sueldo, que tú le puedes dar algunas cosas que ellos valoran, como por ejemplo un reconocimiento de un carnet o un, un diploma, o ponerle una medalla, cosas externas. Y lo intrínseco está, más, más, mejor dicho, relacionado con la mención honrosa, reconocimiento ante el público, reconocimiento de sus capacidades, simplemente una mención teórica. A mucha gente le, le motiva mucho eso. Oye, me acaban de mencionar en, la, en tal lugar, soy una persona reconocida. Y eso los motiva muchas veces a las personas para hacer cosas. Usa estrategias positivas, positivas sin importar las circunstancias. Estoy tratando de hacerlo un poco rápido porque tenemos bastante material esta noche. Entonces, usar estrategias positivas sin importar las circunstancias significa estar siempre actuando de manera positiva. Una mamá tenía dos hijos en la escuela. Un niño traía 18 de nota. Acá en el Perú es de 0 a 20. Y el otro hijo trajo 08 cuando llegaron a la casa, los dos niños, la mamá abrazó al hijo mayor y le dijo, te felicito, hijo, por tu buena nota. Y al otro niño le dijo, te felicito, hijo, por tu esfuerzo. La verdad es que hiciste todo lo posible, aunque sacaste una nota desaprobatoria, de pero te felicito. Las, en el siguiente examen, el niño que había recibido el reconocimiento porque tenía una nota aprobatoria sacó 16 y el niño que tenía eh, una nota desaprobatoria por la motivación que le dio su mamá, el reconocimiento a su esfuerzo se esforzó la siguiente vez y sacó 15. Casi alcanzó a su hermano. ¿Qué significa eso? que es necesario que nosotros mantengamos una actitud de estrategia positiva, permanente, no importando las circunstancias. Si no se logra el objetivo, si no se alcanza la meta planteada para algunos o para otros, o para el grupo, no dejes de ser positivo. Es importante que logres eso. A veces una reacción de, de castigo o, o de, de, de sanción puede producir una reacción de cambio siempre y cuando sea una sanción sistémica que dé las herramientas necesarias para que la persona pueda tomar un nuevo rumbo, un nuevo impulso, como una persona, por ejemplo, que está en alguna... O dependiente de algún estupefaciente que cae en las drogas y termina en la calle sin ropa, sin cosas. A veces ese tocar fondo, allí en mo un momento lo llevan a la cárcel y eso lo hace reaccionar y dice: No, yo no quiero nunca más pasar por la cárcel, no quiero suceder más que mi vida suceda estas cosas. Entonces se motiva a cambiar de actitud. Normalmente las críticas que nosotros damos, las frustraciones y los ultimátums pueden en algunos casos causar una respuesta a corto plazo, pero no son permanentes porque están basadas en el castigo. Las estrategias con enfoque negativo eh, generalmente nos, nos causan ciertos resentimientos. O sea, hay que tener mucho cuidado tú como líder cuando motivas de manera negativa a tu equipo. En vez de sentarte en el sofá a jugar el mismo juego tonto, le diría un papá a su hijo todo el día, ¿por qué no te unes a un equipo real y juegas baloncesto? Comparamos esto con un enfoque más positivo. ¿Cómo le diría el papá de otra manera para cambiar un enfoque negativo hacia lo positivo? Y luego lo usamos, lo traslideramos después a nuestros equipos de negocios o a nuestros equipos de trabajo como líderes. Podría haberle dicho, pienso que eres muy bueno en baloncesto y que disfrutarías jugar con tus amigos en un equipo. Quizás puedas inscribirte para las pruebas, porque no lo intentas. De manera más positiva, algo que de repente se planteaba de manera negativa. Número cuatro para acercarte un poco a las necesidades de tu equipo. Acepta que no puedes obligar a alguien a que se motive. La motivación viene de adentro. Así que no existe una forma de hacer que otra persona se motive a hacer algo. En cambio, tu objetivo debe ser ayudarla a identificar sus sentimientos de motivación. En vez de intentar crear la motivación donde no hay, trabaja para crear condiciones que ayuden a revelar su motivación existente. Es decir, que la persona pueda traer consigo el bagaje que tiene de potencialidad y que encuentre una viabilidad en tus palabras. Amigo, yo he visto en ti una potencialidad increíble. Creo que tú puedes hacer muchas cosas. Mis palabras para Juan Vianey fue eso. Juancito, tú puedes hacer esto. ¿Usted cree doctor? Sí. Y él comenzó a crear lo que creó. Y hoy ha logrado grandes resultados. Domitilo sucedió lo mismo con él. Mi amigo mexicano, él tomó la iniciativa de comenzar el proyecto y él también ha logrado algunas cosas importantísimas. Así es que se puede lograr que las personas no necesariamente obligatoriamente o mandatoriamente se motiven por nuestras palabras, sino creando las condiciones necesarias para que la persona pueda lograr sus objetivos. Si a una persona no le gusta lo que hace y solo trabaja por el dinero, no te molestes en motivarlo para tomar una iniciativa mayor. Por otro lado, si, tienes, si sientes que tiene un potencial sin explotar para realmente tener éxito, evalúa cómo puedes ayudarlo a encontrar su motivación, condicionar para que esa motivación se realice. Método número dos, crear un ambiente de equipo. Rompamos un poco ese espíritu de competición que hay muchas veces en los equipos. Yo soy mejor que tú, yo tengo esta habilidad más que tú. No, no hay más ni menos. Todos tenemos algún punto complementario. Algunos podemos dirigir grupos, otros pueden ser parte de los grupos. Pero, ¿qué sería del director de grupo si no tuviera grupo? Entonces, es importante que en el equipo formen parte de un complemento dentro del sistema de logro de metas. Número uno muestra la motivación que quieres inspirar, no le digas a la gente lo que tiene que hacer, demuéstrale tu motivación, demuéstrale que tú tienes un bagaje importante que te lleva a ti a hacer lo que haces, eso te ayudará a ser un ejemplo a seguir, si tú no logras eso en tu equipo, es posible que la gente entienda de lejos, o sea, medio abstractamente lo que tú quieres que ellos hagan, pero no vas a lograr que, que, que la persona se motive porque no vas a tener realmente, eh, eh, no vas a ser un ejemplo, un role model que le llamamos cuando somos papás de nuestros hijos y nuestros hijos, nuestros hijos siguen lo que nosotros hacemos. Yo tengo un privilegio de haber tenido un papá eh, que, que, que conocí muy de cerca y fue mi amigo y fue mi ejemplo. Él es mi héroe, es mi promotor, aunque ya tiene siete años que descansó y que murió, todavía recuerdo las cosas que él hizo y yo quiero ser como él o mejorar lo que él fue, porque él era un ejemplo para mí, era importante que tú muestres eh, lo que tú haces si tú no, no muestras lo que tú quieres hacer o que quieres que tu equipo haga sencillamente tu motivación quedará todavía en stand-by o se diluirá en el tiempo si muestras tu motivación, ofrecerás la oportunidad para que la persona se una a ti y siga tu ejemplo, anotaste ¿no es cierto? muestra tu motivación que quieres para tu equipo número dos Haz énfasis en el rol de la persona dentro de un equipo cohesivo. Haz como que de, de maestro, inclinado a tratar de hacer que las personas se descubran dentro del equipo. ¿Ok? ¿Qué rol tiene Julio? ¿Qué rol tiene Rubén? ¿Qué rol tiene Cicidel? ¿Qué rol tiene Juanita? Es importante que los les ayudes a descubrir dentro del equipo y que eso que ellos saben hacer, tú les hagas notar. Tienes que hacer énfasis. Oye, Juan, tú eres bueno en organizar esto. María, tú eres buena para dirigir esto. José, tú eres... eso es importantísimo. No todos van a lograr hacer todo. Pero cada uno va a poder hacer lo que debe hacer si tú los pones en órbita, si haces énfasis en aquello que, que tú has descubierto que ellos son capaces de hacer. No seas negativo. No uses un, un, un, una forma de hacer que la gente crea que tienen que hacer lo que tienen que hacer porque tú les, los diriges. No. Que hagan ellos lo que tienen que hacer porque ellos se sienten cómodos. Tú les ayudaste a ver dónde tenían ellos la capacidad de poder desarrollar esa capacidad. Los minutos que entraste, podría decirle a Carlos, por ejemplo, decirle, mira, Carlos, tú hiciste un rol importante en el equipo. Cuando tú entraste, eh, el equipo se metió en problemas, realmente nos ayudaron a mantenernos en el juego y nos dio una oportunidad al final. Tu introducción a nuestra presentación grupal restablecerá el tono para el resto de nosotros. Quiere decir que lo que tú hagas en el equipo, lo que tú haces en el equipo de fútbol, en el equipo de trabajo, lo que tú hiciste cuando ingresaste... Debe ser resaltado por tu líder. Si tu líder no hace, no produce, no produce motivación. Eso es importante decirle a las personas que forman parte de nuestro equipo. El deseo de no decepcionar a los demás es una fuente de motivación muy común y poderosa. Sin embargo, es importante que permitas que la persona llegue a la conclusión por cuenta propia, porque tú le vas haciendo ver las capacidades que tiene. Tercero. Proporciona una visión clara y herramientas para el éxito si eres un líder. Si tú no eres claro en plantear cuáles son tus objetivos, muchas personas no te van a seguir, no se van a sentir motivadas. Esta es la mejor forma de motivar como jefe, como entrenador, como padre. Dales a la persona bajo tu liderazgo lo que necesiten para tener éxito. ¿Cuál es tu visión? Provéeles tecnología, herramientas, e enséñales cómo hacerlo. No dejes de dar conocimiento sostenidamente, permanentemente. Hay unos que invitan a un negocio, invitan a una empresa, forman parte de un equipo, al comienzo son muy animados y después los abandonan. Ya no hablan con ellos, no los llaman. Define a cada uno sus roles y las expectativas de cada miembro de tu equipo. Muéstrales tu visión para el grupo como un todo. Es importante que ellos sepan cuál es tu visión que quieres para tu equipo. Es más fácil sentirse motivado si se tiene un objetivo claro en la mente. No te olvides eso. Las personas quieren saber qué es lo que tú quieres hacer. Número cuatro, ofrece reconocimiento grupal e individual de manera regular. ¿Qué significa regular? Constantemente, sin caer en la sobonería. Ese líder que quiere caerle bien a todos, que a todo el mundo le dice qué bonito que hace. No, sin caer en eso, ofrece reconocimiento adecuado. Algunas personas valoran más los elogios que otras pero a todos les gusta sentir que sus esfuerzos se reconocen. Esto les hace saber que valoras lo que hacen y ofrece una razón para que busquen más elogios, es decir, se motivan. En un contexto de equipo, puede reservar un tiempo cada semana para reconocer los logros individuales y grupales. En el caso de los niños, por ejemplo, poner calcomanías de colores en una tabla de tareas en el refrigerador puede ser un motivador suficiente. Ellos quieren colocar cositas, los, los magnets, ¿no es cierto?, los los que tienen imán con figuritas en el refrigerador, eh, ayudar un poco en algunas cosas de la casa, los puede motivar. De igual manera en el equipo, pero tienes que hacerlo de manera personalizada muchas veces para que la persona que escuche su nombre se sienta motivada. Tercer método, decir las cosas correctamente. No hables de las cosas de manera, eh, o sea, de tus objetivos de manera inadecuada. No lo digas como quejándote. Habla de manera correcta. Orienta tus palabras de tal modo que los demás vean que tienes un enfoque positivo. Usa un enfoque de menos a más. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú ofreces comentarios de motivación, ve de menos a más. Generalmente cuando una persona llega al equipo, ¡uy, todo el mundo está feliz, todos elogian! Pero no, tiene que ser de menos a más. Eh, Messi pasó al Paris Saint-Germain y tú te has dado cuenta que él no es el, el, el protagonista como lo era en Barcelona. Juega un papel de menos a más, incluso algunas veces no ha entrado al equipo desde el comienzo del partido. O sea, el, el, el, el mismo jugador y el mismo entrenador saben que el enfoque para lograr ser reconocido en el camino tiene que ser de menos a más, porque si tú comienzas en el pick, arriba, posiblemente en el camino vayas bajando tanto que después desaparezcas y tu motivación se pierda. Si intentas motivar a alguien de forma constante, tus esfuerzos posiblemente se vuelvan cada vez menos exitosos. ¿Por qué? Porque se vuelve rutinario. La persona podría ignorar lo que dices porque es demasiado habitual, ya constantemente reconoces y lo mencionas. Hay que tener cuidado. O podría resentir tus esfuerzos interminables por motivarla. Es decir, finalmente, ah, el jefe siempre me dice eso, mi líder siempre me dice eso. Ya que no existe un número mágico para motivar, busca momentos que sientas que es muy necesario y que serán bien recibidos. Una palmada en el brazo, en el hombro, en la cabeza. Por ejemplo, un entrenador que grita, vamos hazlo, todo el tiempo, durante una sesión de entrenamiento de peso simplemente podría molestar. Sin embargo, un, tú puedes hacerlo Luis, nombrar personas individuales, en el momento oportuno podría proporcionar una chispa cuando sea necesario para motivar a una persona. Número dos, ofrece una guía específica, no un discurso motivacional genérico. Es decir, ustedes son buenos, el equipo... No, hay que hablar un poco del nombre de la persona. Di el nombre de la persona que jugó un papel importante para el logro de algún asunto que se ha alcanzado hasta ese momento. No uses una, una frase o frases comunes que copias de algún letrero de algún otro, que pasando por la carretera viste un letrero y usas esa frase que todo el mundo ya la conoce. Por ejemplo, en vez de decir, mantén la cabeza en alto, prueba, por ejemplo, con decir, Carla, olvida ese tiro libre fallido y demuéstrales qué es lo que tienes en defensa. O sea, expresas una... son palabras que salen de tu corazón, de tu mente, que tú has construido. Eso es mucho más valuado, eh, valora, valorable para las personas que te escuchan. Es más difícil desconectarse de las palabras motivacionales cuando escuchas tu propio nombre y la situación en la que te encuentras. Si alguien menciona tu nombre, como las 10 personas que me llamaron el día de ayer y el día de hoy también algunos me llamaron para hablarme de la capacitación de anoche, que es una capacitación que yo la hice con mucho cariño, con mucha dedicación, me llamaron y me dijeron, Boris, excelente, la... me sentí realmente motivado a seguir con esto. Y ahí tengo escrito, palabras, han grabado, me han dejado mensajes bonitos. Es importante escuchar tu nombre, saber que las personas reconocen tu trabajo, eso te motiva utiliza ese mismo método para los demás también. Ayuda a la persona a dividir las tareas grandes entre partes más pequeñas. Cuando nosotros muchas veces ofrecemos un negocio, ofrecemos una oportunidad a alguna persona, o formamos parte de un equipo, generalmente le presentamos la meta, pero en forma muy global, muy grande, ¿no? Mira, cuando tengas tu carro, vas a tener tu casa, vas a ser millonario. Y la gente dice, ah, eso no me motiva, a mí no me interesa el dinero ahora, me interesa por lo menos tener con qué vivir y ganar bien ah muy bien, paso a paso ya las tareas pequeñas muchas veces son más eh, aceptables para las personas que las tareas grandes, le va a ser difícil visualizar el éxito si tú le hablas de números, de montos ve despacio por ejemplo si le dices a la persona que puede lograr ganar dos mil dólares en un año cuando tiene una inversión de mil dólares le parecerá muy lejano más pues puedes decirle, tu inversión semanal de lo que ganas te hará multiplicar tu dinero exponencialmente. Será más lógico y motivador que tú le digas eso, a que le digas que va a ganar millones de dólares con mil dólares, ¿no? Número cuatro, recuerda darle crédito a la persona incluso por los éxitos pequeños. De eso vamos a tocar muy específicamente en la próxima charla del 22. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros consideramos el éxito como una meta final. Vamos a hablar un poquito acerca de las metas. ¿Por qué es importante no solamente visualizarlo, sino también contextualizarlos con el momento en que se logra? Ya, Vamos a hablar un poquito de eso. No te lo pierdas porque la primera y la segunda fueron importantes, pero la última es concluyentemente importante para saber cómo motivar a nuestro equipo. Siempre debe reconocer sus esfuerzos y elogiar sus logros. Además de animarla a la persona a hacer lo mismo por sí misma. Y aquí hay una cosa importantísima en el trabajo de redes, en el trabajo político, en el trabajo social. No hagas que la persona dependa de ti. Haz que tú seas su arranque inicial, como la soga que arranca un motor. Eso debe ser tú. Y en algún momento tú le vas a proveer de la gasolina permanente y el aceite para que siga funcionando y generando la energía que requiere. Pero ese arrancón inicial, ese empujón inicial depende de ti, pero no la dependencia del movimiento del motor. La persona tiene que llegar a ser independiente en su capacidad de poder mantenerse motivada. ¿okay? Elógialos, premialos, dales el arranque. Entonces, inspíralos para que ellos puedan lograr hacer lo insignificante, lograr, lograr hacer algo mucho más grande. Es bueno decirte, felicito, has logrado tu primer invitado, por ejemplo. O tu primera compra es el inicio de algo grande. Eso es importante que ellos se den cuenta. Ya vas cimentando tu negocio, hiciste tu primera compra. ¡Qué bueno! O sea, que cada logro sea bien ponderado. De eso vamos a hablar muy ampliamente en la última charla de esta serie de la importancia para motivar a nuestros equipos. Número 5. Haz énfasis en el proceso de dominio sobre la experiencia de la victoria. Escúchame bien lo que te voy a decir. Lo voy a repetir de nuevo. De repente no lo has captado. Haz énfasis en el proceso de dominio. No en la victoria, no en la meta, sino en el dominio del proceso. Lo que será después que tú logres vencer los pasos que estás dando en el camino y lo gratificante que será llegar a la meta victoria como si subieras una montaña aquí pone el ejemplo del montañista los montañistas se motivan en parte por el pensamiento de estar en el pico alto por algunos minutos sin embargo en el proceso de conquistar una montaña sus miedos y sus límites lo que realmente los motiva o sea, eso vencer cada paso, cada subida, cuidado con resbalar en la nieve, poner adecuadamente las estacas, mirar hacia, hacia adentro aunque no lo vea, no vea todavía las alturas, no pueda ver el pic de la montaña, sigue, trabaja sus miedos, trabaja sus límites, hay que hacer énfasis en eso. Haz esto ahora, después hacer lo siguiente. Mira, si logras esto, vas a lograr lo otro. Imagínate después de un año lo que podrías alcanzar. Es importante que avances, no te quedes. Si tienes que reflexionar un momento, toma fuerzas, pero avanza. No te quedes donde estás. Sin importar las circunstancias, enfoca tus esfuerzos motivacionales en la escalada más que en la cumbre. No, mira, vas a ser millonario. No, vas a tener mucha plata. Oye, vas a ser el presidente de un país. Cálmate. Primero tienes que comenzar a conseguir tu gente. Primero tienes que comenzar a conseguir tu negocio. Tienes que arrancar primero. Hay que enfatizar el proceso. Dominando el proceso, logramos el éxito. Y eso es una cosa importante en el liderazgo para motivar a nuestro equipo. Por ejemplo, en vez de decirle a uno de tu equipo que trabaje duro para ganar, Dile algo así, Marcos, imagínate el orgullo que sentirás al final cuando veas lo que has logrado por tu constancia y dedicación. Muchos de nosotros que estamos aquí, algunos están en política, a veces los políticos como por ejemplo López Obrador, que ha candidateado más de 20 años, Cast, que ha candidateado ya en tres ocasiones, y así como ellos otros políticos, o las personas que hacen redes de mercadeo. Algunos ya estamos en algunas redes de mercadeo por 27 años. Hemos estado en una, en otra. Enrique me llamó hoy día para contarme, bueno yo estaba aquí, he estado allá. He tenido estas experiencias, unas malas, otras feas, otras horribles. Ya no quería saber más nada. ¿No? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estábamos mirando mucho la cumbre y nos hemos olvidado de que lo que teníamos que enfatizar era el dominio del proceso. Romper nuestros propios miedos romper nuestros propios límites nos olvidamos que para lograr la cima tenemos que hacer paso a paso lo que tenemos que hacer mucha gente quiere lograr las cosas de la noche a la mañana yo siempre le digo a los que están en redes de mercadeo no pienses que en un año tú vas a lograr todo lo que quieres ¿saben ustedes el refrán que dice que la gota constante labra la roca? tienes que golpear en el mismo lugar Hoy día vi un vídeo donde solamente ponen unos, hacen unos pequeños huequitos en la roca y luego le ponen unos cinceles y van golpeando los cinceles durante todo el día. Y el cincel va entrando milímetro tras milímetro. Y en algún momento menos pensado en uno de esos golpes, ¡pá! Se rompe la roca y sacan un gran pedazo de roca. Las personas que están motivadas no miran solamente la cima imaginativamente sino dominan primero el proceso para conquistar esa montaña, no en el final, en la meta, en el logro, sino en el proceso. Si hay algo que yo quiero que esta noche aprendas, porque de eso vamos a hablar la próxima semana de manera muy, muy extensa, es eso. Si tú dominas el proceso, si tú logras entender este, este campo en el cual Tú tienes que aprender a tener constancia, a tener eh, determinación, enfoque. Vas a poder lograr muchas cosas más en la vida. Número seis. Es importante que escuches esta parte. ¿Ya? Usa afirmaciones en primera persona para ofrecer apoyo incondicional. No le digas a tu equipo, yo estoy aquí para todos ustedes, cuando ustedes me necesiten, aquí estoy. No. Ve a cada persona de manera individual. Y dile, si necesitas esto, si necesitas aquello, o si buscas esto, yo te voy a ayudar. Mira, yo he notado que tú te gusta hacer este campo. Te gusta trabajar en la tecnología. A ti te gusta trabajar en la relación de, de personas. A ti te gusta trabajar muy bien aprendiendo los, las estadísticas. Mira, yo te voy a apoyar en esto. Tú solamente cuenta conmigo cuando tú quieras. Hay que ir a las personas. No pierdas la relación individualizada dentro de la motivación para tu equipo. Si tú pierdes eso, es posible que tu equipo no esté entendiendo de manera individual cuál es su rol para lograr lo que tú quieres lograr con ellos. En un contexto de equipo, puedes decir, realmente me gusta lo que veo en este equipo. Ya te refieres al grupo. Y sé que podemos trabajar juntos, con José, con María, con Juanita, con Raúl, para mejorar nuestras ventas y alcanzar objetivos nuevos. Eso es importante. Tú tienes que saber con qué equipo cuentas y quiénes son los componentes de esos, de esos equipos. Si tú te comes una rica torta, generalmente dicen, oye, en esta tienda preparan las tortas más ricas, o preparan los pasteles, los cakes, en algunos lugares, ¿no? Estoy refiriéndome a las tortas, a las tortas de cumpleaños, que en México le llaman a, a los pasteles, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú ves un pastel muy rico y lo pruebas y saboreas de él, siempre te preguntas, ¿qué le habrán puesto? Y quieres saber cuáles son los componentes. Cuando un equipo alcanza el objetivo, cuando logra sus metas, cada proceso va logrando y va alcanzando, y al final la victoria, generalmente la gente se pregunta es, ¿quién es el líder? ¿Quién ayudó a fulano? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo trabajó con estos? Eso es sumamente importante. Hoy día vi la experiencia de Steve Jobs, su última, su última conferencia en, una, en la Universidad de Stanford, les, les prometo que en el mes de enero vamos a hacer una conferencia de los tres puntos que él enfatizó respecto a, al éxito en su vida. Él estaba a pocos meses de morir, Se le habían operado, estaba aparentemente sano, parece que le habían quitado el tumor y parece que le habían salvado la vida, y él dice, ahora tengo la oportunidad de vivir, pero él murió seis meses después. Esta experiencia que él presentó allí, yo la quiero desarrollar en un seminario porque el éxito de Steve Jobs puede servirnos como modelo para entender qué es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida, no importando la edad en la que estamos. Yo tengo 60 años, acabo de cumplirlos, y parece que estaría comenzando mi vida todavía. Tengo proyectos importantes que realizar, estoy muy contento con lo que estoy haciendo, y quiero seguir haciendo cosas. Mi hermana me comentaba hoy día, le dijo, quiero irme a vivir al campo, quisiera estar en una casa en el campo. Y él me dijo, tienes por lo menos 25 años todavía para vivir. Y dije, mi hermana piensa que voy a vivir 25 años todavía. Muy poco para mí. Me queda mucho por hacer. Entonces, esa es mi motivación. ¿Por qué? Porque tengo mucho para ofrecer, tengo mucho para dar. Y la experiencia de 60 años de vida, ahora es un bagaje riquísimo para compartir con un equipo y realizar cosas que al final logren algo en alguno de ustedes y por supuesto, primeramente en mí, porque el que más aprende con estas capacitaciones soy yo. La verdad que a mí me encanta saber que ustedes toman un tiempo especial para poder eh, tomar en cuenta este, esta capacitación. Este material es muy amplio, yo he querido hacerlo lo más suficientemente posible para que ustedes puedan entenderlo y también conmigo conversarlo. Yo quiero que esta noche ustedes tomen un minuto y les ruego por favor que lo hagan, porque el hacerlo te va a permitir retroalimentar a ver si tú pudiste captar cuál es la idea que teníamos respecto a plantear este segundo cómo motivar. Yo quiero escuchar de tus labios si has entendido algunas cosas en resumen. Si me dices dos cosas solamente en las cuales este seminario te ha ayudado para que tú puedas más o menos comprender cómo motivar a tu equipo, quisiera escucharlo de manera indiscriminada. Ustedes pueden prender su micrófono y el que aprende primero le damos la palabra. Así que vamos a comenzar con Enrique Rodríguez. Un minuto, Enrique, para contarnos... ¿Cómo te ayudó este seminario a entender cómo motivar a tu equipo? Adelante. Boris, ¿para qué lo aprendí primero? Pues así es. Adelante, amigo. Gracias. Eh, me veía en ti porque yo tengo 62 años, ¿no? Y este, yo, yo creo que tú y yo tenemos el complejo de Peter Pan. ¿no? Este, te acordarás que Peter Pan nunca se creyó, estaba anciano, como Chabelo acá en México, ¿no? Y, y se sigue sintiendo chamaco. El problema es que todos los días me dicen que estoy joven, entonces me siento así, ¿ves? Que tengo todavía un, una vida más por, por, por realizar cosas. Adelante, Enrique. Dinos, ¿en qué te ayudó? Dos cosas, por lo menos, que tú puedas mencionar en que te ayudó esta, esta charla. Mira, eh, permíteme tutearte, por favor, Boris. Por supuesto, eh, por supuesto, acá todos somos amigos. No, y, y acuérdate que yo soy mayor, te puedo hablar de tú. Tu... ¡Ja, <risa> eh, me, el, el, tema del, <coughs> el tema del reconocimiento yo he sido deportista toda mi vida eh, el atletismo fue lo mío correr, bueno, pista, campo y, el, y tenía un, ma, un maestro muy sabio en eso, una sabiduría y, y este tema del reconocimiento <coughs> es vital toda mi vida he sido vendedor bueno, fui vendedor de seguros o sea, y luego entré Ned networker el tema del reconocimiento es vital vital, vital y hace sentir a la gente que forma parte de algo cuando le reconoces que no que no es un porque luego te hablan de distribuidor independiente pareciera que vas tú solo ahí por la calle o, o por la vida con tu distribución o con tu membresía y no es así no mm. y hay escuelas muy muy fuertes en la escuela de Angway es lo único que le agradezco porque nunca llegué a nada pero pero la escuela de Angway es buenísima para eso para sentirte que formas parte de algo no por el sistema que tiene etcétera el reconocimiento, Anway, lo no escatima en ello. Y, y sí, tú bien. estuviste ahí. Bueno, eso fue una de las cosas. Y, y la otra eh, es este tema que ahorita tocaste de la edad. A mí la edad decía, bueno, yo veo que la mayoría de la gente pasando los 50 años siente que ya se acabó. Siente que ya hay que sentarse en la banca y, y a que el tiempo pase hasta que lleguen con mi ataúd y me echen a él, ¿no? Entonces, ese tema... Eh, aquí veo, no sé qué edad tenga mi amigo Julio García, pero ¿qué edad tiene, Julio? 85, 85, acaba de cumplir. Mentira, mentira. Nada, nada, nada, 58, nada más, 58. ¿Cuántos? 8. Ok, bueno, y así habrá algunos, y en ese tema de la edad, no hay edades, o sea, y menos en la actualidad, como bien dijiste. Entonces, ese tema y que se te reconozca, son estos dos puntos que, que has tocado y que a mí me han llegado, y me ayudado, excelente, y te agradezco excelente Enrique, ¿sabes qué? una de las razones por la cual muchos líderes no reconocen en su equipo, es porque son egoístas logran los objetivos por la presión, y no por la motivación y no saben reconocer el trabajo de las personas que hacen el trabajo que hacen la verdad que nada somos nosotros, si no tenemos un equipo que trabaja junto a nosotros y esa es una cosa importantísima ¿qué sería de mí como expositor si no tuviera audiencia? no sería nadie entonces es muy importante tomar en cuenta los otros. No olvidemos que en, la, en, la, en el cráneo de los otros hay un cerebro que piensa igual o mejor que nosotros. Y hay que aprovechar eso como líderes. Y hay que aprender a reconocerlo. No te sientas mal. Blas Mendoza, un hombre chiquitito de la selva del Perú, me vio cuando yo tenía ocho años. Y él me dijo, cuando yo era su jefe, me dijo, él me dijo, tengo el honor de haberte visto cuando tenías ocho años y ahora eres mi líder en este campo, en una área. Yo era el líder de, y él era uno de mis dirigidos. Él decía, es un honor para mí saber que tú eres el resultado del trabajo de liderazgo de muchas personas y hoy contribuyes al proyecto que nosotros tenemos. Eso es un acto de humildad, es un, un acto de reconocimiento que los líderes tienen que aprender en el camino. Adelante, Julio García del Mazo. Sí, sí. Eh... Igualmente, en realidad, eh, motivar, influir en los demás, eh, pasa por la capacidad que tenemos los seres humanos, los de reconocer nuestras uh, inicialidades y nuestras limitaciones, no llegar a situaciones en las que de repente, por uno u otro, eh, tenemos siempre la razón, con, no tenemos la razón, lo no puede. Eh, nuestro integrante del equipo entonces eh, un poco el tema de los valores que deben ser practicados como, como dirigente como dirigente eh, primero por uno para luego sobre esa base poder ayudar a también así, eh, como dicen en algunas partes eh, del mundo a tomar el testigo así cual pista atlética pasar de y los valores y valores y el trabajo que hemos realizado, lograr que ellos alcancen bien ese testigo en la pista atlética a la otra posta y seguir el camino del equipo total. Eh, la importancia del trabajo del equipo sobre la base de un líder que reconoce sus limitaciones y sobre pues, eh, el... es importante lo que describe él. Esa descripción debe trasladarse al campo de la acción. No olviden eso. Hemos hablado de lo importante que es la motivación. Hemos hablado de lo, de lo valioso que es para lograr metas. Pero ahora es el momento de entrar en el ruedo. Yo mencioné sí. una cosa importantísima que quiero recalcar y que no olviden. Tú tienes que identificarte con tu motivación. La motivación que tú le das a los demás debe ser también ejemplo en eso. Tienes que ser un role model, un ejemplo de lo que quieres lograr. Involúcrate en tu equipo, en aquello que quieres alcanzar. Cuando ellos te vean, lo van a lograr también contigo. Eso es maravilloso. Porque muchas veces las personas pueden escuchar las palabras, pero no necesariamente van a identificarlo en las acciones. Pero cuando te vean a ti actuando, entonces la cosa cambia. Eso es muy importantísimo. Gracias, Julio. ¿Alguien más? Adelante. Prenda su micrófono y háblenos, por favor. A ver, diga dos cosas, una cosa, no importa, pero cuéntenos algo. ¿En qué le ha ayudado esta charla? Es importante la retroalimentación porque así podemos concretar algunos temas que son relacionados al tema de hoy. A ver, ¿quién más? Podemos utilizar la dedocracia también, ¿ah? ¿eh? Sí, tú, habla. Celine, habla. No hay manera de escapar. Adelante, cuéntanos un poco. Tenemos bajito tu micrófono. No está sonando. Algo está pasando allí. A ver, hola. Está prendido. ¿Escuchan ustedes o yo solamente no escucho? No escuchan. No escuchan. A ver. Algo está pasando, línea. A ver si lo resuelven mientras tanto. Antonio, cuéntanos, ¿cómo te ha ayudado esta charla esta tarde? ¿Alguien más? ¿O alguna persona que quiera hablar? Estamos listos a escucharlos. Boris. Adelante. ¿Me permite decirle a Celine? Eh, Así estaba yo en, el, en, en, en un zoom de ayer... Si estás en la, Veo que estás en tu computadora, abajo a la derecha, en el icono de la bocina, dale clic y probablemente tengas el volumen sin darte cuenta bajado. Dale clic para que se abra. Posiblemente. La, aplica, la aplicación de la bocina y ahí vas a ver el nivel de volumen que tienes. Posiblemente. El icono, el icono o símbolo de bocina. Normalmente está hasta abajo a la derecha. Gracias, Enrique. Muchas gracias. A ver, ¿quién más? Antonio de Calzado, adelante. Cuéntanos. A ver, vamos a usar la dedocracia. Antonio, no te estamos venido escuchando venido porque apagado. tu micrófono está apagado. A ver, ¿quién más? Ingeniero no. Gerardo Rodríguez, adelante, lo escuchamos. Luego José Zamora, también queremos escucharte a ti, adelante. ¿Qué tal Boris? Muy buenas noches. Gusto de ¿Cómo con están todos? Bueno, yo entré un poquito destiempo, de sí. entré un poquito tarde, pero bueno, este, una de las claves de la motivación para mí primero es definir qué es lo que quiere cada uno de los miembros del equipo, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, bien. ahí ahí este, cuando cuando cada uno sabe exactamente, en papel, anotándolo, qué es lo que quiere, cuál es la meta, es, es eh, ahora sí que indispensable para poder llegar a donde, a los resultados que quiere tener. Sí, entonces, la es una forma de automotivarte, ¿no? Excelente. El conocer a las personas, dijimos al comienzo, es clave para acercarse a las necesidades de la gente y poder hacer que ellos puedan entender cuál es la motivación. Importantísimo. Gracias, Gerardo. Adelante, Antonio. Te escuchamos. Y ahora, ¿me escuchan? Sí. Ok. Bueno, la parte que hablaste sobre uh, cómo motivar a cada persona del grupo que uno está encargado, el saber cómo adaptarse a la necesidad de cada persona individualmente eso es muy importante lo he aprendido de otros líderes que yo he sido parte de, de los grupos y una de las cosas que he admirado de ellos que ellos no le dan la la misma medicina a todos los miembros del grupo ellos saben adaptarse y eso es algo muy importante que tú resaltaste también en esta noche y confirma más la importancia de saber uno a, a, como líder adaptar a todos los miembros de su grupo excelente gracias antonio muy bien eh, teníamos a ver quién más estaba bueno José adelante José Zamora cuéntanos un poco qué te pareció queremos escucharte muy buenas noches a todos buenas noches uh, me disculpo porque estoy entrando en un momento en que realmente no no sé ah ok qué se trata el tema y, disculpa de todos modos está bien eh, es importante recalcar otro punto importante que les mencioné es que muchos de nosotros cuando queremos motivar a las personas, siempre les planteamos el, el, la meta final, ¿no? Le decimos, ah, eso vas a lograr, vas a alcanzar tal cosa, y nos olvidamos del proceso. ¿Ah? Este, yo me imagino a una mamá queriendo dar a luz, no sé si alguno de ustedes ha visto a su hijo nacer, ¿no? No, mira, vas a ser mamá, no te preocupes, todo va a salir bien, un momentito. Son 12 horas de dolor, son 12 horas de tortura, eso tú no lo sabes hasta que tú sientas lo que yo siento. bueno Entonces hay que trabajar cada hora. Yo recuerdo cuando nació mi primera hija, fue a las ocho y media de la mañana que comenzaron los dolores. Yo estuve allí durante doce horas en cada paso, en cada momento del dolor. Había que lograr éxito en cada momento. Va a pasar, ya viene. Es acompañar y la motivación es importantísima. Y cuando nació la bebé dijo, oh, por fin. ¿No? Esa victoria Muchas veces no se puede hablar simplemente por hablar. Hay que pensar también en el proceso. Tu equipo tiene que dominar el proceso, tiene que dominar sus miedos en cada paso, en cada límite que se presente. Y cuando logres esos pasos, sobrepasarlos, vas a pensar mucho más seguro que la meta está cerca. Vamos a hablar un poco acerca de las metas Y cuál es su objetivo En la motivación eh, Hacia atrás Hacia donde nos encuentra ¿No es cierto? Por ejemplo Hablando de un negocio que se nos plantea Hoy oh, vamos a hacer negocios en venta de productos Mira, ahora puedes vender Más o menos unos 20 productos al día 20 productos al día Es imposible para mí Nunca en mi vida he vendido Palabras textuales de mi esposa ¿No? Yo nunca he vendido ¿Cómo voy a vender? Al mes siguiente me dice, esta meta es muy fácil. Lo logro en la primera, primera semana, lo logro. Quiere decir que lo que antes me parecía imposible, ahora lo alcanzo. ¿Por qué? Porque logró dominar el paso previo para el siguiente. Y eso es importante. Apréndete esta, apréndete esta frase. Cada meta lograda no es el final. Simplemente es un paso para el siguiente. Cada meta lograda no es el final, simplemente es un paso logrado para el siguiente. Eso es clave en la vida de un líder. Cada día vas a ir notando que cada cosa se va añadiendo, añadiendo éxito tras éxito, logro tras logro. Y cuando tú llegas a los años, y yo por eso ahora a los 60 años puedo decir que estoy en el momento más rico del conocimiento de mi vida, porque tengo la experiencia, tengo el conocimiento, tengo el privilegio de compartir, de conocer personas con el deseo de aprender cosas. Y eso hace que te vuelvas una persona productiva. Si antes a los 18, 20 años tenías la energía para producir, ahora la tienes mucho mejor, mejor adecuada, porque has pasado los cambios, has pasado los, los momentos difíciles. ¿Cuántos de ustedes han tenido momentos de quiebra, momentos de, de fracaso en su vida? Yo he tenido cuatro momentos serios en mi vida. Y tres de ellos sucedieron cada 13 años. Cada 13 años sucedieron esos, esos hechos. ¿ya? Pero después han sucedido algunos momentos en medio de un proceso. Pero eso me ayudó a entender de que, qué sería de mí si no hubiera resistencia. Vamos a hablar un poquito acerca de eso. Cómo la resistencia nos permite motivarnos a romperla y poder lograr lo que queremos de eso vamos a aprender la próxima semana, ¿alguien más quiere dar un testimonio de los dos primeros seminarios del de hoy y del pasado, que quiera contarnos algo para ir terminando nuestra presentación de esta noche? o alguna pregunta que ustedes tengan, de repente hay una pregunta en, el, en la audiencia, adelante escuchamos Muy bien. La verdad es que es un honor para mí que ustedes hayan hecho un espacio esta noche nuevamente y les ruego que no pierdan el training. ¿Qué significa eso? La continuidad. Hoy fuimos 33 personas en la sala, 35 llegamos, y esperamos que ustedes puedan invitar a otras personas si usted valora estas presentaciones y que le permita también compartir con otras personas los logros del aprendizaje. Nada se puede hacer mejor si no hay experiencias. Y en las experiencias están consideradas las, los aprendizajes, las informaciones que recibimos, el análisis que hacemos y valoramos, y cómo ese análisis y esa información valorada la llevamos a la práctica. Así que los invitamos a ustedes a venir siempre los días miércoles. Después del 22 vamos a tener un pequeño receso hasta la segunda semana de enero, en la segunda semana de enero vamos a comenzar la cuarta serie sobre las, los, las claves de la experiencia de, de, de Steve Jobs para el éxito. Muy interesante. Me gustó eso cuando dijo une los puntos. Van a ver ustedes esa presentación y ustedes la van a ver realmente y nos va a gustar muchísimo para ver cómo él, en medio, otra, otra de las cosas que aprendí hoy, que si tú amas lo que haces aunque fracases, un día eso que amas una vez más, lo volverás a hacer. Esas son cosas importantísimas en la vida y creo que vale la pena que nosotros le dediquemos un tiempecito para eso. Dice, ¿por qué las personas se desmotivan? Lorena, una de las razones más importantes es que pierden la visión del por qué se unieron a esa motivación. La mayoría de personas se desmotivan porque se olvidan qué es lo que los trajo a comenzar un proyecto. Se olvidan de ese momento. Muchas personas eh, se mantienen en el matrimonio por años, gracias a que se acuerdan y nunca olvidan los momentos cómo se encontraron. Pero hay personas que desvaloran eso, que pierden ese sentido de valor de aquello que los llevó a estar juntos. De la misma manera con una compañía. La otra razón es la rutina. Yo dije siempre que el enemigo de un líder es la rutina. Y tiene nombre de mujer, dije yo, porque son de broma, por supuesto, ¿no? con respeto a las damas. ¿no? Pero ¿por qué es importante entender eso? La rutina te vuelve una persona eh, sin motivación. Entras, eh, como decía el video que pasamos al comienzo, que no lo grabamos, por supuesto, y que sería bueno que lo vean, es que no, trasladamos, no es que salimos de nuestro estado de confort, sino que trasladamos, lo estiramos hacia adelante, porque queremos seguir en él y de alguna manera lo mantenemos con nosotros. Dos razones por las cuales la gente se desmotiva es porque olvida la razón que lo trajo a comenzar ese proyecto y dos, porque convirtió el proyecto en una rutina. No se puso metas, no rompió límites, no aceptó los cambios como retos para poder hacer cosas nuevas. Y ahí está el gran problema. Esa es una de las razones por las cuales muchas veces se desmotiva a las personas. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario de parte de ustedes? Estamos listos de escucharlo para terminar. Muy bien. Entonces, el día 22 será el último que daremos para esta serie, para esta serie número 3. La cuarta serie, anoten su agenda, vamos a comenzar la segunda semana de enero. Se lo voy a dar de una vez la fecha para que todos estén informados. El siguiente seminario será a partir del miércoles 12 de enero. Vamos a comenzar con las tres claves de Steve Jobs por los cuales él cree que logró el éxito. Y lo dijo antes de morir. Y creo que todos nosotros sabemos que tener un celular o una computadora o algún equipo que él creó nos hace personas mucho más felices y por supuesto hace nuestro trabajo mucho más viable. Para los que deseen conocer un poco más temas educativos relacionados con el emprendimiento educativo, el día de mañana a las 3 y 30 hora Perú, en este mismo en este mismo link del Zoom que ustedes están hoy, tendremos un programa que ya lo tenemos hace dos años, que se llama Educación Sin Fronteras, dirigido por Julio García del Mazo. ¿Cuál es el tema de mañana, Julio, por favor? ¿Puede mencionarlo? y sí, claro, mañana vamos a hablar un poquito más sobre la motivación intrínseca, la importancia de los motivos dentro de cada uno, y qué podemos hacer para ir dándole y fortaleciéndonos cada día más nos esperamos 3 y 30 de la tarde hora de Perú para los docentes para los líderes especialmente nosotros tenemos un grupo de docentes que asisten los, los jueves en la tarde y queremos siempre llevarlo al campo de la educación, por eso hemos creado ese programa Educación Sin Fronteras y nuestro líder Julio García El Mazo, especialista comunicador y este hombre de radio y, y televisión nos acompaña dirigiendo este programa ya durante dos años así que ha sido un honor para mí Tenerlos esta noche, un abrazo para cada uno de ustedes en el lugar donde están. No se olviden que Dios siempre tiene un proyecto para ti cada día. Cuando tú abres los ojos, pregúntate, ¿qué es lo que tienes que hacer hoy y cuál es la razón? Eso te dará una motivación increíble. Podrás lograr cosas que nunca has hecho en tu vida. Cuando lo logres, cuéntanos, porque lo que tú alcanzas a nosotros también nos motiva. Un abrazo para todos, que Dios los bendiga. Le vamos a cerrar la grabación y ustedes tendrán dos o tres minutos para despedirse desde el lugar donde ustedes están. Quiero escuchar las voces de todo el mundo.